¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Un poco delicada de salud hoy día, pero ya estaba a punto de desistir. Pero hoy dije no, no podemos dejar de presentar la palabra de Dios que es importante para nosotros y para todos los que nos escuchan. Quiero esta noche agradecer a Dios por la salud, por la fuerza, por las, las ganas de vivir que nos da siempre está a nuestro lado, ayudándonos, guiándonos, y sin duda, el día de hoy no es la excepción. He pasado un día muy difícil con mi, con mi salud, pero gracias a Dios, las oraciones de algunos amigos y también las oraciones de ustedes que les pido el día de hoy, pueden estar conmigo en esta noche para poder continuar recuperándome de los problemas que a veces tenemos con el tiempo y la vejez. Comienzan a aparecer algunos estragos por allí. Damos gracias a Dios porque tenemos salud y vida. Han pasado muchas cosas en, nuestra, en nuestros días, en nuestros últimos días aquí en mi país, para los que nos escuchan en otro lugar. Para nosotros los peruanos estamos siempre a la expectativa de los planes de Dios. Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado siempre sus bendiciones. Y sobre las cosas que el mundo nos presenta. Eh, pasado ya las elecciones, parece que tenemos un presidente y estamos agradecidos a Dios porque sabemos que es Dios quien pone y quita las personas, quien pone y quita a sus líderes, a los líderes de los países que elegimos. Y ojalá cada uno de nosotros seamos responsables de seguir siendo fieles a Dios. Incluso, eh, en momentos que de repente pueden ser dificultosos o de repente momentos de bonanza, debemos aprender a confiar en las promesas de nuestro Salvador. En Deuteronomio capítulo 1, Moisés les habla a todos los israelitas de las promesas de Dios. Estas son las palabras que abrió Moisés, habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, Frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab, perdón. Once jornadas hay desde Oreb, camino del monte, de Seir hasta Cades, Bernea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas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 En primer lugar, les recuerda que ellos estuvieron en este monte o alrededor de este monte 40 años. La incredulidad, la falta de identidad con el Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto hizo que este pueblo deambulara por circunstancias donde ellos mismos podían ver que eran consecuencias de sus propias decisiones. A través de los años, sus actos de rebeldía, su falta de conocimiento de Dios, su falta de identidad con las revelaciones de Dios y el propósito que él tenía para ellos como pueblo, los hizo deambular por años, aún en esclavitud pero no es esclavitud de Egipto, sino en esclavitud de sus propias concupiscencias y sus errores. Muchas veces no son los otros los que muchas veces nos traen opresión, sino somos nosotros mismos y nuestras decisiones las que traen opresión hacia nuestras propias vidas. Muchas veces queremos culpar a los demás por nuestras decisiones, y queremos que los otros sean culpables de aquello que nosotros, consciente o inconscientemente, elegimos. Luego de la gran liberación que Dios había hecho con poder y con mano poderosa, como dice Moisés en sus escritos, de un pueblo que había estado más de 450 años en esclavitud, hoy, después de haber estado 40 años todavía, Después de ser liberados, viviendo en el desierto como errantes, Dios les hace recordar que ha llegado el momento de la liberación. Antes de pasar a la segunda parte, me hace recordar un poco aquello que sucedió posiblemente al mes que ellos salieron de Egipto, cuando les comenzó a faltar el agua, cuando les comenzó a faltar la comida cuando les comenzó a faltar algunas comodidades que tenían las mujeres que se quedaban en casa y los hombres que iban a trabajar y que tenían comida, que les daban, que eran oprimidos, comenzaron a reclamar por la esclavitud que habían tenido en Egipto. Era tanta la actitud de eh, rechazo a la voluntad de Dios, era tanto el desconocimiento a la manera como Dios los había liberado de Egipto, que Dios tuvo que decir a Moisés, apártate de este pueblo que lo voy a destruir. Y Moisés, como haciéndole recordar a Dios que Dios era un Dios de misericordia, Moisés le dice, destruyeme a mí, pero no a este pueblo. Porque qué testimonio van a tener, le dice Moisés a Dios, los pueblos de alrededor que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Pero Dios no necesitó intervenir. Ellos mismos comenzaron a determinar su camino. Ellos mismos comenzaron a elegir el camino que ellos finalmente cosecharían como fruto de sus propias concupiscencias. Y lo digo camino porque caminaron 40 años alrededor del desierto, errantes, sobreviviendo con la protección de Dios, al Dios a quien ellos mismos no conocían ni querían reconocer, Aquel Dios que constantemente les daba alimento y agua en el desierto, les daba calor durante el frío de la noche a través de la nube y sombra con la nube ante el, el, el, el terrible sol del desierto. Aún así se acostumbraron a recibir de los beneficios de Dios y no le sirvieron y no le obedecieron. Tanto así que Dios tuvo que decir que ninguno de estos que habían salido de Egipto iban a entrar a la tierra prometida. Y cuando Dios vio que habían solamente pocos hombres, como Moisés, su familia, Josué y Caleb, hombres fieles a Dios, pocos de la gran multitud que había salido de Egipto, Dios decidió entregarles por fin la tierra prometida. Esto nos hace pensar un poco a nosotros, nos hace pensar en nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que sin duda requerimos de algún modo, habiendo conocido a Dios, que aprendamos a identificar a Dios en nuestras vidas. Y me lo digo a mí también, no solamente te lo digo a ti, como responsabilidad tuya, sino también a mí mismo, para que aprenda a reconocer que Dios es quien guía nuestras vidas, quien conduce nuestros caminos, que si nosotros no reconocemos la mano de Dios guiando nuestras vidas, pasaremos años en esclavitud, no esclavitud del dominio de los otros, sino esclavitud do dominados por nuestros propios, nuestras propias elecciones, nuestras propias decisiones. Y es allí donde tenemos que hacer de alguna manera una reflexión para nuestras vidas, porque no importa en qué circunstancia vivamos. Si nosotros no aprendemos a reconocer la voluntad de Dios guiando la vida de los seres humanos, habiéndolo conocido, entendiendo que Él es quien guía y guía la vida de cada uno de las personas. Tanto así que no cae un pajarillo muerto, dice la Escritura, si Dios no tiene, no tiene control de eso. Incluso dice que tiene contados nuestros cabellos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros no lo reconocemos, seguramente muchos de nosotros seremos simplemente esclavos de nuestras propias decisiones. Aún así, cuando habían pasado ya 40 años, la mayoría de ellos habían muerto, los que habían salido de Egipto. Y solamente un grupo pequeño de personas que habían sido fieles a Dios pudieron ver las promesas de Dios junto con todos los otros que habían nacido en el desierto. Mirad hoy, dice Moisés, Dios ha entregado esta tierra y poseedla, tal como juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ni siquiera aparecen los nombres de los líderes de las tribus de Israel, porque Dios había fijado su pacto en hombres y mujeres fieles, como Abraham, Isaac y y Jacob y no en un pueblo rebelde, no en un pueblo que desconocía a Dios, viéndolo todos los días al amanecer con el maná que caía del cielo, siendo testigos de la mano poderosa de Dios. Aún así se rebelaron contra él. Mas Dios en su misericordia les entrega, y esta es la segunda parte, les entrega la oportunidad de vivir bajo su protección y su cuidado, bajo sus bendiciones. Mi querido amigo y hermano, yo estoy aquí hablándote y me hablo a mí también. Y te estoy diciendo que tú aprendas a reconocer que Dios está al control de nuestras vidas. Es posible tal vez que nuestras palabras como humanos aparentemente no demuestren eso. Sin embargo, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fe Está puesto en el Dios de lo imposible. Dios que gobernó el mundo a través de los seis mil años que existe esta tierra. Él mismo tiene para nosotros una promesa mejor. Él nos ha ofrecido una patria celestial. Él nos ha ofrecido una patria donde no hay muerte ni dolor ni clamor, donde no habrá llanto ni hambre, ni nadie que se sobreponga sobre otro. No habrá diferencia entre las personas porque Dios será nuestro Dios y nuestro Padre. Este mensaje lo hago en el momento oportuno para que tú puedas aprender de hoy en adelante que Dios es nuestra única alternativa. Es Él quien debe guiar o quien nosotros debemos dejarle guiar nuestros negocios, nuestro, nuestra casa, nuestra vida personal nuestros deseos, nuestros proyectos. Ojalá que si hemos caminado tantos años y tal vez de algún modo hemos rechazado la mano poderosa de Dios y no hemos querido reconocer que Él estuvo al frente de nuestros proyectos, que hoy puedas tomar la decisión de hacerlo y que comience una etapa nueva en tu vida. y Que Dios sea quien te entregue la bendición, la tierra que te ha prometido. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a hacer una oración. Gracias Señor por la salud que nos das. Gracias también porque nos das la oportunidad de conocer tu palabra. Bendice, bendice esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y que los que escuchen tu mensaje puedan entender en su corazón de que tú eres un Dios que controla la vida humana para bien, porque tú quieres cosas buenas para nosotros. Te encomendamos nuestro país, nuestros gobernantes, que puedan ellos tomar las decisiones adecuadas para poder guiar a tu pueblo por el camino del bienestar y que la libertad sea siempre nuestro baluarte, porque en Cristo y conociéndolo a Él, somos libres. Bendice Señor tu palabra en cada corazón, que no vuelva a ti vacía, que llenen los corazones de aquellos que aún no entienden el futuro ni el presente, pero que ahora, al comprender que tú eres quien guías nuestras vidas, puedan poner en tus manos, en tus brazos de amor, sus proyectos, sus negocios, sus planes, su familia. Te lo pedimos solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deseo que Dios te bendiga en esta noche y que cada día puedas poner todos tus planes y proyectos a sus pies. Él tiene el control de tu vida y de la mía. Este es el programa Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon todos los días a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Chao, chao.